¿Hay una reconfiguración geopolítica después de la pandemia? ¿Cómo le afecta eso a América Latina? Hola, mi nombre es Mónica Bruckman, soy profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro y coordinadora del Grupo de Trabajo de Geopolítica, Integración Regional y Sistema Mundial. Hola, soy Juana Gulló, soy profesor de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana eh, y pertenezco al Grupo de Trabajo de Claxon Geopolítica, Integración Regional y Sistema Mundial. Tenemos la gran alegría de presentar este dossier especial de la primera eh, edición de la revista Tramas y Redes de Claxo, que lleva como título Repensar la soberanía, otra geopolítica es posible, donde tratamos de abordar las diferentes dimensiones y los desafíos que América Latina enfrenta eh, en relación a los profundos cambios geopolíticos y del sistema mundial contemporáneo. Lo queremos hacer, además, con enfoques y herramientas diferentes. Estamos convencidos de que eh, la pandemia nada más ha acelerado procesos que en realidad estaban larvados y creemos que eh, necesitamos de herramientas nuevas, diferentes, de enfoques distintos a los de la geopolítica clásica y desde luego a los de las relaciones internacionales que nos permitan comprender la posición de América Latina en este mundo redefinido. ¿Cómo pensar la soberanía financiera en América Latina en este contexto? ¿Cómo es que debemos enfrentar la posibilidad de construir una soberanía energética? ¿Es posible un proceso soberano de integración y de unidad en nuestra América Latina en estos momentos de grandes desafíos? Soberanía alimentaria, análisis estratégico, soberanía de fronteras. Estos son algunos temas del dossier de la revista Tramas y Redes, al cual invitamos a todos y a todas para su lectura. Muchas gracias.